Esta carpeta está vacía, le doy a seleccionar el folder, le doy ok Y miren ahora cómo Photoshop, mírenlo ahí, mírenlo ahí en tiempo real Cómo está creando, increíble, está creando, miren la cantidad aquí Está creando de forma automatizada Hola, ¿qué tal Fotonautas? Bienvenidos a un video más de su canal Foto Aprendizaje. El día de hoy te voy a enseñar cómo crear múltiples publicaciones en Instagram usando Photoshop Vámonos con el intro. Muy bien. Mira, todas estas publicaciones que tuve acá, prácticamente se hicieron de una manera acelerada. Te sorprenderás que puedes crear en menos de 5 minutos hasta 100 publicaciones para alimentar tu feed en Instagram. Obviamente, para ti pudiera ser difícil creerlo. Así que, número uno. Antes de comenzar este video, te comento que te voy a dejar en la descripción del mismo lo que sería la plantilla de Photoshop para que tú mismo hagas la prueba y también lo que sería la base de datos de Microsoft Excel que prácticamente es el truquito que nos va a permitir pues, crear estos múltiples archivos para alimentar nuestro Instagram. Y bueno, sin más preámbulo entonces comencemos. y bueno lo primero es hacer un diseño con una relación de aspecto de 1 1 y en este caso le puse 800 por 800 píxeles y una resolución de 150 el diseño es simple usted lo puede hacer a su gusto solo tiene un texto protagónico y una imagen que luego que yo haga el proceso de automatización pues se van a crear estos múltiples archivos como ustedes ven acá um, tanto el texto como la imagen cambia automáticamente. Y eso lo hice en menos de 5 minutos en Photoshop. Quédate al final para que veas el proceso. Pero también quédate al final porque te voy a enseñar cómo programar esto en Instagram. Y también cómo monetizar esta técnica. ¿Qué te parece? Ya que tengo entonces mi diseño base, lo que sigue ahora es buscar la información para buscar la información yo usé dos sitios para las imágenes usé la plataforma Pexels.com. recomiendo esta plataforma por dos razones número uno porque las imágenes que consigues son de buena calidad y número dos porque son libres de derecho comercial que significa esto que la puedes usar gratis en tus proyectos comerciales y con respecto al texto pues en esta página web pues conseguí las frases. Es una campaña donde en cada post pues van a ver diferentes frases de fotógrafos profesionales y que han tenido pues cierto renombre en este mundo de la fotografía. Ya con estos dos requerimientos ya puedo uh, trabajar con lo que sería la base de datos. Y bueno, esta sería la base de datos creada en Microsoft Excel. Esta es una de las partes más importantes de este proyecto. Si te fijas, aquí tenemos las fotos. Las fotos ya están renombradas. Que serían, oh, vamos a ver, aquí, atrás, imágenes. Ahí están. Nombre de la foto y su extensión muy importante. Para renombrar nombres de fotografías es tan fácil como en... Adobe Bridge, selecciona tu lote, dale a Tours, Rene y aquí entonces tú le pones un nombre y le pones el texto que tú quieras. Fácil y sencillo. Entonces, hay que tomar en cuenta la extensión. Esta sería la primera variable, se llama foto. La segunda autor y la tercera frase. Serían tres columnas a usar. Una vez que tengo ya estos datos en mi base de datos, le doy archivo guardar como selecciono el destino donde estaría guardando um, esta base de datos y importante aquí en tipo selecciono texto delimitado por tabulaciones como verán ya yo tengo ya esto hecho así que no es necesario ya con esto ya yo puedo lanzarme ahora a trabajar con photoshop tengo las imágenes tengo los textos y tengo la base de datos ahora bien como yo puedo a partir de eso crear estos múltiples archivos bien fácil muy bien voy a desacoplar lo que serían los grupos de capas para que ustedes vean qué hay detrás de ellos aquí tenemos varias capas de texto en este caso la que me interesa es autor y frase porque a esta capa yo le voy a asignar las variables ubicadas en mi base de datos. Y también en el grupo imágenes tengo lo que sería la capa foto. ¿Cómo yo hago esto? Bien fácil. Imagen, um, variables, definir. Y aquí entonces lo que hago es lo siguiente. En la capa fotos yo voy a asignar la variable foto. Pero de dónde se encuentra esta variable? Si nosotros abrimos otra vez nuestro documento de Microsoft Excel, que lo convertimos, recuerden, en un documento de texto, vemos que estas variables son las que están en la primera fila de Microsoft Excel. Sería foto, autor y frase. Es muy importante que coloquen el nombre tal y cual como se encuentra en la base de datos. Bien, una vez explicado esto, entonces procedo a seguir trabajando con las demás capas. Ya tengo fotos, frase igual, frase, recuerden, el mismo nombre y autor, el mismo nombre. Y una vez tengo estas tres capas, incluso aparece un icono de aterisco ah, que me da a entender de que tienen ya ah, variables aplicadas. Entonces ya una vez asignado esto, le doy a siguiente y procedo a la importación le doy aquí a importar y busco entonces este archivo esta base de datos donde se encuentra recuerden siempre colocarlo todo junto en este caso se encuentra en la carpeta imágenes de pc lo selecciono, le doy a cargar le doy ok y automáticamente carga esa base de datos ya solo restaría lo que es el proceso de exportación que incluso antes de yo exportar yo puedo ver cómo está quedando el resultado. Para ello voy a imagen y selecciono uh, aplicar conjunto de datos y aquí yo tengo una vista previa de cómo quedaría lo que serían estas bases de datos. Miren cómo cambia automáticamente los archivos y ya una vez que tengo esto configurado ahora Comienza el proceso de exportación. Quiero mostrarle antes de yo hacer este proceso. dónde que se van a ubicar. Aquí están los posts terminados ya. lo Lo voy a hacer otra vez. Y lo voy a guardar en la carpeta. Post para vídeo de YouTube. Como ven esta carpeta está vacía. E incluso la voy a poner aquí. Y voy a poner esto aquí. Para que ustedes vean cómo automáticamente se van creando estos archivos. Bien interesante. Incluso lo voy a poner mejor con Bridge para que tengan una vista previa más clara. Uh, sería aquí. Perfecto. ¿Y ¿Lo ven? Está completamente vacío. Manos limpias, como dicen por ahí. Entonces, archivo. Exportar. Aquí va. Uh, exportar el conjunto de datos como archivos. Selecciono la carpeta. La carpeta será... Um, esta carpeta está vacía, le doy a seleccionar folder, le doy ok y miren ahora como photoshop mirenlo ahí, mírenlo ahí, en tiempo real cómo está creando increíble, está creando miren la cantidad aquí, está creando de forma automatizada estos archivos y este es uno de los secretos mejores guardados por los community managers, para que para crear lotes de piezas gráficas para alimentar los feeds de sus redes sociales ya va por 22 increíble miren cómo lo está creando sería un total de 50 qué le parece esperamos yo dije que eran 5 minutos pero yo creo que lo va a hacer menos porque ya está más de la mitad podemos ir viendo cómo van quedando miren qué interesante miren ahí está ahí está ahí está miren cómo cambia el texto y cómo cambia la imagen, texto e imagen están cambiando de forma automatizada. Ya va por 36, esperamos un poquito más, ya va por 42. y ya va por 48 ahí está y terminamos, ahí está, mirenlo ahí 50 archivos en menos de 50 en menos de 5 minutos en menos de 5 minutos así entonces lo bueno que tiene esto es es que lo que me crea es archivos pcd ¿Qué significa esto? Que si yo quiero hacer cambios, por ejemplo, en esta, que a lo mejor la imagen no quedó centrada, pues yo abro este archivo y comienzo a ordenarlo. Por ejemplo, este texto, quiero que esté un poquito más grande y puedo hacer ¿verdad? modificaciones leves en caso de que sea necesario. Y miren cómo ahí cambió. De una vez que le haya hecho los cambios a los posts o a los recursos gráficos, que yo entiendo que sea necesario pues selecciono todo le doy a tools y selecciono entonces photoshop y elijo entonces image Procesos para que? para convertir todo esto ahora en archivos jpg, el resultado entonces sería uh, como como este lo ven son psd pero cuando hago esto se convierten ya en archivos jpg listos para ser publicados en mis redes sociales en este caso instagram entonces ya una vez explicado esto va vamos ahora con lo que sería el paso número dos que sería programar estas publicaciones en instagram vamos a ver cómo yo lo haría Y para programar nuestros posts se usa ahora lo que es Creator Studio. Si no lo estás usando, te estás perdiendo de un proceso de programación muy importante porque ahora las publicaciones se publican de esta manera y es tan fácil como darle a crear publicación a feed de Instagram. En este caso busco mi publicación. Um, vamos a ver dónde, dónde están, dónde están aquí. está la selecciono le doy a open incluso aquí yo puedo si gusto publicarla también en mi página web sería un 2 por 1 y ya aquí pondría el texto de fotógrafo. por colocar algo y pongo los hashtags frases más. Siempre bueno poner de 4 a 5, no se pase de ahí. Listo. Entonces, aquí importante, en vez de darle directamente a publicar, yo, yo lo que hago es que programo esto y solo tengo que elegir el día que yo quiero que eso se publique. Vamos a ver que se publique para mañana y listo ya se programó entonces ya lo que hago es repito el proceso y prácticamente eso es todo miren aquí en este caso cómo se ve esta como programada y si vamos a nuestro instagram tenemos también uh, programadas otros posts entonces esto se va publicando de manera automatizada y ya eso es todo bueno, de paso te invito a que me sigas en Instagram. Es un proyecto reciente en esta red social y obviamente necesito tu apoyo. Ya solo resta ahora la parte 3, que es cómo monetizar esto y vamos a ver cómo tú puedes hacerlo. Entonces, para monetizar esto, ¿qué se necesita? Bueno, entrar a plataforma que te permita a proveer o ofrecer este servicio a posible prospecto las más populares obviamente está Fiverr y también tenemos People Hour, que está teniendo un crecimiento exponencial sobre todo en el mundo latino en los, en los países latinoamericanos entonces aquí te puse un pequeño ejemplo si yo escribo la palabra clave Instagram post ustedes van a ver que hay personas que ya tienen estas publicaciones y hay gente que está dispuesta a, a pagar hasta 40 10 50 dependiendo la persona que sube verdad las publicaciones entonces todas estas personas que ven acá lo que están haciendo es esto mismo diseñando posts pues, para instagram vamos a ver un caso de esta por ejemplo ella cobra 20 dólares vamos a verla aquí está dice que 9 post cobran 9 dólares y nosotros hicimos 50 en menos de 5 minutos bueno vamos a darle una hora para tomar en cuenta también lo que es la recolección de datos ella hace 9 por 20 a ver 18 por 35 y 24 por 45 vamos a ver si es posible que para usted sea poco pero si nosotros por ejemplo en un día hacemos solo 3 de esto 3 por 45 estamos hablando de 135 dólares y si eso a lo mejor usted paga publicidad para que otras personas puedan ver que usted hace eso y eso se aumenta a vamos a ponerle 25 1125 es decir, que si usted se propone, puede hasta un día ganar 1000 dólares, 1125 dólares. Si se lo propone, y ya sabe lo fácil que es automatizar este proceso. Y prácticamente esto ha sido todo. Lo han visto, qué fácil que es, cómo crear post de manera automatizada usando Photoshop cómo programar esto posteriormente usando Curator Studio. Y finalmente, cómo monetizar esto a través de página web como Fever o People for Howard. Como siempre, te animo a que te suscribas a nuestro canal que apoye este proyecto. Um, recuerda que está disponible esta plantilla para que practiques, para que por ti mismo veas que sí funciona y que claro está, que luego trabajes con tus propios datos, con tus propias imágenes, con tus propios diseños. Dios te bendiga mucho y chao chao.